have a performance background, um, I'm a percussionist, I've been studying West African and Brazilian and Latin music for many years and that was really the kick-off into my own creative journey. Um, and I remember you know, 18, 19 years ago get, getting, having a gig with our band which was to perform in front of a thousand people and that was like the first thousand. Um, and I remember what that felt like it was quite nerve wracking that you would probably not be able to see the back of the room um, And I think after that gig we realized it doesn't matter if it's a thousand or if it's twenty thousand Because um, if they can see you, and they can feel what you're offering, um, that's one thing, but if you can um, marry that sense of performance to a large crowd to the other side of our work which was all about engagement for us it was a natural progression to how to facilitate 20,000 people in the stadium if you can communicate with them and you can sing a song or play a rhythm you can also invite them to clap after the count of four so what is it like to have 10,000 people clap? So can you imagine being able to Dum bat beam bat dim bat beam bat dim bat dum dum bat beam ba What? Can, can, can you imagine? Huh? So I see I see people shaking. No, no no no. We've we've had experiences where we've been able to connect thousands and thousands, not only in just a stadium, but from stadium to stadium via live satellite. Um, that was with a particular program that was focused on empowering young people around the health choices they make, in, and and we figured out a way of how to do that through really simplifying messaging for young people, making it kind of hip-happening, rhythmical, catchy enough for them to want to learn it. And inside the rhythm, there was a message, and that was to take responsibility for life. Um, not in so much of a preachy way, but more of a, well, what does that mean to you? Um, and that program alone has reached over like 1.6 million young people over 10 years. And so we're really proud of our work. That's with a program called Dance for Life. Yeah. Started off as a big World AIDS campaign program, um, but it really gave us the inspiration around um, connecting en masse. on mass. Para mí, la creatividad parte de te primero de tener una idea. Ya puede ser si de pequeño, pues quieres jugar a algo. A partir de los cinco años, ya si tienes esa eh, la idea en mente. Luego la tienes que llevar a la acción. Ahí entra el desarrollo de la voluntad y el sentir. Si no pasa por el sentir, es muy poco probable que llegue a la acción. Y esto les pasa mucho a, a los adultos. Tienen ideas que no sienten. Que no sienten. Una de las charlas más vistas en Internet es una charla de Ken Robinson que dice que las escuelas matan la creatividad. La Escuela Waldorf no tiene programa. Los programas matan la creatividad. La pedagogía de Valdor lo que hace es dar indicaciones, pero no da programas. El programa te, te encajona y las indicaciones de, en base a lo que percibes de los alumnos te hace flexible y esto es lo que da realmente una flexibilidad por lo cual ellos construyen su, su conocimiento. Y no solo lo construyen, sino que lo integran. Y además se transforma en capacidad. Si un conocimiento no se transforma en capacidad es un fraude auténtico. Y las escuelas crean este fraude, por eso matan la creatividad, porque además les ponen un, un examen y a partir de un examen ya solo te fijas en el examen, no en qué puedes buscar y cómo te puedes caer en el vacío para luego crear algo, incluso intuir cosas, no solamente lo que te dice el libro de texto, por eso no tenemos libros de texto tampoco, ellos construyen sus propios eh, cuadernos, ilustran, escriben los textos, etc., hacen trabajos libres y los presentan en público, pues, mi próxima obra sería, pues sería, yo creo que más, más menos copiar de un cuadro sería más me inventaría más que este. Eso les da primero un ámbito de confianza y de reconocimiento. No hay creatividad sin reconocimiento. El de uno mismo en el propio proceso creativo y también cuando ves que sirve, que, que, que es mirado, es mirado aquello que estás creando. Entonces este es el, el camino de la pedagogía Valdor inspirarnos de los alumnos de sus necesidades y darles ámbitos, espacios, donde ellos, ellos crean. niños pequeños antes se los criaba en casa, entonces es como una, debería de ser una prolongación del hogar, estas, estos jardines. Recordando mi propia infancia, ¿no? recuerdo sí. juguetes de otro tipo ¿no? y aquí uno llega y, y parece casi un viaje en el tiempo, ¿no? porque la, los juguetes se ven hechos más a mano y los colores son tonos tal vez más pastel, uh, hay, hay una razón de esto. Un coche mmm, con todo mmm, detalle deja muy poco a la imaginación. En cambio, pues una madera puede ser un coche, puede ser un cohete y con, puede ser lo que ellos quieran, quieran hacer en ese momento. No está limitada su imaginación en ese sentido. Ese tiempo de imaginación y esa eh, fantasía y esa, esa creatividad que están teniendo los niños en ese momento son espacios de futuro, o sea, todos estos espacios de, de juego en realidad son espacios de futuro porque mmm, el niño está ahí eh, ensayando lo que, va, lo que va a ser de mayor, no, no, no como bombero si se está poniendo en ese papel, pero sí la manera en la que va a trabajar. Entonces está muy bien y muy, muy acertado dejar ...todo el tiempo de la infancia para que para que ensayen, que ensayen el, el futuro. Sin creatividad no hay manifestación del ser, no hay manifestación de uno mismo. Es, es, es copias. Sin creatividad es un copista. Y con la creatividad te haces tú. Pues la verdad es que... Es muy diferente a lo que me imaginaba que iba a salir. Eh, yo pensaba que iba a ser más fiel a lo que era el cuadro original y, pero es que a medida que iba haciendo el dibujo pues le iba poniendo como más partes de mí y no tanto de, de, de Edgar Degas que es el, el pintor original. Entonces lo veo ahora y, y pienso que es, es parte de mí. No sé cómo explicarlo. La creatividad está unida a la identidad uno mismo y a la identidad de cada alumno. Y si esto lo ves como maestro, tienes un placer enorme en venir a clase cada día. Y sobre todo hay un aprecio una mutuo entre profesores y maestros. Sin afecto no hay educación. Que los juegos de los niños que no les debería, debería de faltar en, en un medio educativo. Si se te graban en el subconsciente estas sensaciones de que yo puedo crear este juego y además me lo paso bien y me gusta, y, y tengo sobre todo tiempo, no solo un año, o sea, es que la infancia dura mucho, eso se queda para, para la vida y vas a tener confianza para hacerlo. La infancia es la base para muchas cosas. ¿Tienes alguna, alguna rutina o hobby que te ayude a mantenerte creativo? Sí, tengo, tengo varios juegos con los que, que bueno, pues procuro pues hacer esas rutinas creativas. Y os animo a que hagamos un juego que es que cuando veamos algo interesante, le saquemos una foto y al final de la semana hagamos nuestro collage de fotos y tratemos de construir una historia con esas fotos. Esto nos va a permitir no solo estimular esa creatividad, no solo también trabajar nuestra visión espacial y de imágenes, sino también ir preparando nuestra cajita de herramientas para utilizar como recurso. Así que, si me lo permitís, lo hacen en la televisión americana. Me voy a hacer un selfie con todos vosotros. Soy profesor de, de innovación, eh, dirijo el máster en Business Innovation en Deusto, que es una escuela de negocios, pero tengo una vertiente artística que estoy cultivando mucho en los últimos años. ¿Y tú sientes que la, la educación, tu educación, te ayudó a llegar a esto o sientes que al revés? Hay etapas de mi trayectoria educativa que sí que me motivaron mucho, algunos profesores, y hay otras etapas que nada. Hay etapas donde realmente me aburría un montón, ¿no? Y realmente no quería estar ahí porque lo que me daban era mucho texto escrito sin imágenes visuales y además lo que me pedían era memorizar. Y a mí eso realmente me aburría un montón. ¿no? ¿Crees que esto puede afectar cómo las empresas hoy innovan? ¿Crees que hay una, una, un vínculo entre el arte y la innovación que hacen las empresas? ¿Deberían las empresas estimular más el arte? Yo creo que es un tema muy importante porque yo he trabajado en empresas muy grandes, multinacionales. He trabajado en empresas alemanas, británicas, australianas y yo nunca he dicho a ninguna empresa lo que hago. He siempre He tenido esto bajo el radar, excepto en una empresa donde en las entrevistas iniciales sí que les hice una presentación de mi parte artística para explicar que podía comunicarme bien con ellos. Pero excepto eso, yo nunca, siempre he ocultado el arte en las empresas, porque mis jefes nunca han sido muy receptivos tampoco a que yo hablase de eso durante las horas de trabajo. Sí si después del trabajo, pues me preguntaban, ah, sí, vas a hacer una obra o lo que sea, pero durante el trabajo es, oye, tienes que hacer esto, meter estos datos, o hacerme este estudio, o abrir estas cuentas, y yo no sacaba el tema del arte, ¿no? Eh, yo pienso que el arte es muy importante porque te fomenta la creatividad. A mí realmente me la fomenta muchísimo. ¿no? I always had this idea that I wasn't creative um, and that I wasn't good at art. Because like, people in my family are very talented at art and music and I compare myself to them and think, well, I'm, I'm not creative, I'm going to be academic instead. But then something shifted and I realized that the way in which I was living my life was actually incredibly creative. And I kept being drawn to or attracting different creative organizations to work with. So there I am thinking I'm not creative and yet I'm consulting with, you know, an, an incredible company that works specifically around creativity and has got a history of doing so for over 20 years. So I started to think maybe, there's, maybe there is a different way of looking at creativity. Maybe it's the, the possibilities you create in your life. Maybe it's the way in which you create money or create happiness or create connection with people. Our brains are extraordinary machines and they know how to do a lot of things well. One of the tasks that our brains really excel at is creating patterns. This is connecting a series of unrelated items or occurrences to form a logical continuation that allows us to predict the most likely following outcome. But what happens when things don't go according to plan? What did you expect? In order to be open to creativity, in order to be able to create and to experience that flow that comes when you're, when you're living your passion and when you're creating something that you love, whether that's a piece of art or whether that's the life that you live. Our outdated industrial education system literally squeezes creativity out of young people. Um, young people are, are taught to conform more and more until we end up on a little desk with a job if we're lucky. I think that with the rate of change um, that our world is experiencing and it's only going to get faster, the need to look at the role of um, a wider, more effective form of education is really present. When we look at the power of the performing arts and what that actually can give to young people, Um, we must remember that it's a full body, full learning, uh, full sensory experience that we can give to our young people. Music is one of the only art forms that uses all sides of your brain. When we're doing that as young people, we are creating connections that enable us to um, deal with the world deal with ourselves deal with the environment we're in in more and more flexible ways and i think that that is the desired type of education that we need to give to young people is enabling them to uh, adapt to flex to uh, innovate and think about how they can best respond to the situation around them <laughs> How did you get in contact with music and how did it help you? I um, really struggled at school in academia, and fortunately, I had an art teacher that saw me um, struggling and realized that I was quite good at making things with my hands. So he put me under his wing and took me through the last few years of high school, um, enabled me to at least pass a couple of grades. And at that point, I went into uh, study fine art at college, and um, having Financial challenges dropped out of art college and started busking on the street with a drum um, and at that point realized that music was a, f a tool a force an energy that if I could carry on holding it and molding it and playing with it, I could um, have a lot of fun I could get paid for it and I could make a positive impact to the people that I worked with. sea un buen matemático pero hay que ver que cada actividad que hacemos, lo hacemos para desarrollar capacidades, de futuro al futuro. La sensibilidad, por ejemplo, coger las cosas, la naturaleza, palpar la naturaleza. Si van por el colegio ven 20 huertos, cada clase tiene un huerto, que tocan la tierra, que echan los abonos, que plantan... Que... ¿Todo eso qué significa? Desarrollar tacto del mundo. Y quien desarrolla tacto de niño, del mundo verdadero, no plásticos, desarrolla después una capacidad, llamado tacto social contactar con el corazón, eso es el futuro. Que la gente aprenda a percibir al otro. Cuando me mudé a Sudáfrica, tuve la oportunidad de actuar en el Mandela's um, um, so 4664, un concerto para la conciencia sobre el VIH. Fue en ese concierto que tuvimos la oportunidad de actuar en el escenario frente a de 40.000 personas y me di cuenta, en ese momento, de que cuando ves 80.000 Pero también la creatividad pasa por el momento de la, del vacío. Sin vacío no hay creatividad. Cuando te quedas, ¿ahora qué hago? Con un alumno, nosotros como maestros, con alumnos con muchas dificultades, una circunstancia social familiar, increíble. ¿Cómo acoges todo esto? Realmente para llevarlo contigo y darle, digamos, el entorno que necesita para que todo eso, aún así, tome fuerza, tome fuerza de desarrollo. Y esta es una labor impresionante. Es como el artista se queda ante la hoja en blanco. Hay un pánico al vacío, a la hoja en blanco, al silencio, a la televisión apagada. Tenemos un mundo que nos llena de cosas constantemente. ¿no? ¿Cómo ayudamos a un niño a que se pueda sentir bien en el silencio o en el vacío? Pues si creamos una vida con ritmo, con un ritmo sano, un ritmo realmente eh, armónico, realmente en el que hacer, ni hacer, hacer, hacer, hacer, ni, ni cabeza, cabeza, cabeza, sino que realmente trabajemos con todos los elementos. You know, the, there is no hay música sin el silencio el peso y la pausa entre las notas. ¿Cuál es el rol de esos espacios? ritmo without the silence without the pause without the breath in we, we can't we can't breathe out perpetually We have proved to ourselves that we can. My life has been filled with many meaningful metaphors. You know, this concept of silence bringing balance to the sounds that we make, to the expression, to the intention that we put into music, um, you, it, it, it, it wouldn't work if it was just continual noise or sound or sweat or perspiration and energy. You'd, you need to have a flow, so I find that there's a, a powerful analogy to what rhythm is, you know, the, um, what, what, what life is, what breath is. Um, esta alternant cada día, trabajar el pensar, el sentir y la voluntad con talleres, con piedra, con, trabajando la madera con gubia y con maza, trabajando el cobre, mo, um, batiendo cobre, um, haciendo todos los procesos de lo que son pre-tecnologías que nos han dado toda esta cultura hasta llegar a hoy. Um, si natural, what is universal, um, Whether it be day, night, you know, the seasons, Um, the movement of the moon or the waves or our chest in and out, it's, um, it's, it's, na it's natural, so it's really about, um, I think, tapping into something which is quite um, um, elemental. <laughs> ¿Eh? ¡Qué bien! Mira la sombra del robot, qué bueno. Yo creo que no tiene sentido emprender en, en algo que no te apasione. O sea, emprender no es fácil, es, es una tarea muy dura, es levantarse cada día y superar un montón de obstáculos. Necesitas ponerle mucha energía y si no te apasiona lo que haces, no, no vas a poder eh, ponerle esta energía. O sea, no pensar tanto en, en ganar dinero, sino en hacer algo que, que dé una solución y mejore algo de un usuario. Si consigues hacer eso, ya conseguirás el dinero. Tenemos aquí un problema un poco cultural, eh, se tiene que resolver con educación, pero esto va a tardar muchos años, que es cambiar un poco esta actitud de, de, de queja. O sea, yo creo que, que, que nos quejamos todo el día. Y eso se nota mucho cuando llegas de San Francisco a Madrid o a Barcelona y ves que la gente se queja continuamente a veces de cosas que no pueden cambiar, que es lo más triste aún, ¿no? Y qué pena que, que no se dedique esta energía a las oportunidades, que hay un montón. Y que una cena, por ejemplo, pues, se dedique a, no a, a pelearnos todos, sino a qué podemos hacer juntos. Cuando tú tienes una idea, tienes un sueño, eh, enseguida encuentras a alguien que dice «Uy, esto es imposible», y esto es muy típico también de nuestra cultura. Y, y ante esto, dos recomendaciones, aprendidas también de Imagine. La primera es que cuando alguien te dice que esto es imposible, tú tienes que decir «Ah, lo que me estás diciendo es que es muy difícil», pero imposible no. Y la segunda es agradece a la persona que te dice que es imposible, porque si lo conviertes en fuente de motivación eh, te va a ayudar a luchar por tu sueño y algún día le podrás demostrar a esta persona que, que, que intenta, de no manera sana entiendo, a tirar por el suelo tu idea, pues le podrás demostrar que lo has conseguido y ese será el día más feliz de tu vida. Pues muchos sueños no se cumplen y por el camino hay muchos fracasos y no pasa nada o sea hay que entender que el fracaso eh, es, es forma parte de, de, de, del, del proceso y, y, es, y es una y es una oportunidad muy grande de aprendizaje eh. cometer errores es, es inevitable Sí, sí, si uno no comete errores, seguramente ese es el principal error, no cometerlos. ¿Hay alguna, alguno de estos errores, fracasos o problemas tal vez que has tenido que atravesar tú, que te han enseñado algo particularmente especial? Mm. Hombre, yo recuerdo perfectamente que el 21 de julio del 2001 me arruiné completamente. Y ese fue un momento que, que lo viví como lo peor que me podía pasar en la vida. De hecho, yo que tenía a mi madre de socia en una compañía, pobre mujer, que la puse ahí casi sin saber qué, qué es lo que estaba haciendo, eh, no me atrevía a decírselo. Este es un mal país para fracasar. Y ahí entendimos que, que esto forma parte del juego. ...que a veces las cosas no salen bien a la primera... ...y que uno no tiene que... ...que, que tampoco pues... ...desanimarse demasiado ¿no?... ...lo que tiene que hacer ante el fracaso... ...pues oye, eh, decir bueno... qué aprendemos aquí... ...que hay que cambiar... ...y vamos a tirar adelante... ...y no es el fin del mundo... Eh, ...con el tiempo... ...esto es lo mejor que me ha pasado... ...o sea, haberme arruinado una vez... Es, es, ...es lo mejor que me ha pasado la vida... ...a nivel profesional... Soy de los que dice que el futuro es tan complejo que no puede abordarlo solo y, y un viaje como este, el que estamos haciendo ahora, simbólicamente, eh, hay que hacerlo juntos. Porque también pienso que está todo por hacer y esto es lo que hace apasionante el futuro.